¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Sleepy Pintora y aquí estamos con otro capítulo más de Pokémon Ultra Sol Nuzlocke. Como vimos hace unas escasas dos horitas, eh, habíamos superado la prueba y estábamos aquí en la Cueva Soto Bosque, donde ya podemos capturar Pokémon. Y toca Pokémon de, ru de ruta porque se nos ha muerto Rada Radalaila. Y me acaba de aparecer esto. Vamos a ver qué es. Un Jungos. <ríe> pues toca atraparlo. No me acuerdo si Silent Nico se los mataba de una sola o de dos Pero da igual Vamos a usar Tornado Y espero que no se lo cargue de una sola Bien Usa Persecución, capullo Es un poco muy capullo Venga, vamos a, a capturarlo Con una Pokéball. Siempre pulso B para abajo. Es una manía que tengo. Desde Pokémon azul y rojo. Pulsar B para abajo para que la Pokéball sea como una Super Bowl. ¡Ya está! ¡Jungo está atrapado! ¡Yuhu! Vamos a ver qué nombre le pongo a Jungos. No sé si es chico o chica... Venga, sí, sí Que sí Venga ¿Quieres poner un Jungos? Sí Vale Es de un seguidor bastante nuevo No hace ni... Ni, ni, ni ocho días ni Bueno, sí, ocho, sí Hace aproximadamente unos nueve días que me sigue. Pero por lo que veo está participando mmm, en los vídeos. Así que vamos a ponerle su nombre. Se llama Q. Espacio... Q. Espero que siga mi canal. Por mucho tiempo. Y aquí está... Ese texto no está permitido. Oh, o sea, ahí hay palabrotas, eh. Ay... ¿Cómo son? Pues vamos a ponerlo... Vamos así, ponemos cudón De esta manera, a ver si nos lo acepta. Bien. Yeah, hemos engañado a la máquina. Pero venga. Lo añadimos a mi equipo... Sí. Por Radalaila, la pobre... Está moribunda. Lo siento, Radalaila. Mm. Introducir una bolsa. Aunque bueno, creo que había quitado un Pokémon para meter a... A, a así que... A lo mejor... Cambia todo, pero bueno, mejor que siga subiendo experiencias él. Y no roda la Laila Pues nada, vámonos de aquí, por favor. Que me espera Lian fuera. Oh, todavía me pueden salir más Pokés. Y es un Subat. <ríe> Yo pensar que me pudiera haber tocado un Subat para el equipo. Madre mía. Venga, contra Subat vamos a usar Espérate, Vendetta nunca sé qué es para qué Contraataca con el doble de fuerza si el objetivo usa el movimiento antes Suelo ser más rápido, así que no creo que me haga falta Pero mira miramos cómo es el ataque de Vendetta Vale Supersónico Me vas a confundir ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que se me llena esto de subat Bueno Tornado, ataca a los dos No Impresionar, ataca a los dos No, vaya, vamos a usar un impresionar aquí al subat Ay, que estoy confundido Ay, que estoy confundido Y si vamos a impresionar No, que me mata a Silent Nico, tío Mira, voy a huir Voy a oír porque esto se está yendo de madre. Quita, quita. ¡Chao! Jodido, suba. <ríe> Don un Pokémon. Sí, acabo de decir la palabra jodillo. A ver, Lian, ¿qué me quieres decir? <ríe> ¡Hola de nuevo! En tu recorrido por Alola te irás encontrando barreras de los capitanes. Esos obstáculos indican que más adelante te encontrarás con Pokémon muy fuerte. Cualquiera puede pasar si va acompañado de un entrenador experto. O si, sí, como tú, superas las pruebas de recorrido insular. ¿Lo comprendes? Puedo ser como capitán, como un capitán obra su magia. Ah, chasquía Chasquea los dedos ahí. Y se quita la barrera. Así de claro. Así de fácil. Alola. Alejo. Tu mundo se ha hecho un poquito más grande. Yo soy el único capitán que hay en la isla de Melemele. Eso significa que esta prueba era la única que deberías superar. Ahora que lo has hecho, debes informar a Kaudan, el cajuno de la isla. ¡Oh, Kukui! ¿Tú por ahí? Buenas, ley pintora. Tu cara es como un libro abierto. Por tu expresión puedo deducir que la prueba... Te he ido de fábula, me equivoco. Muy bien, te ha ganado una buena recompensa. Voy a contarte algo sobre el poder Z. En primer lugar, elige el, el cristal que te convenga del bolsillo cristal Z de la bolsa. A continuación, hacer un Pokémon con el que sea compatible. Si el Pokémon conoce un movimiento del mismo tipo del cristal, será compatible. Al darle al cristal, el Pokémon podrá usar el poder Z en los combates. Ah, y los cristales se pueden utilizar cuantas veces se quiera. No desaparecen tras su uso. Oh, oh, oh, oh. No pierdas detalle. O sea, que lo vas a usar tú, vas a usar un poder Z. Me van a enseñar a usar un poder Z, ¿qué chulo? Yo no recuerdo que esto fuera así. Luchar. Activa el poder Z. Vamos a hacer Z. Presta atención. Ok. Uy, hay carrera arrolladora y malicioso Z. <coughs> ¿Qué hará malicioso Z? Carrera arrolladora. Lo único que no me gusta es que el Pokémon se queda estático, y estaría muy bien que la animación pareciera como que está corriendo. Pero claro, hacer eso con todos los Pokémon no sé si le es muy difícil a, a Game Freak, pero bueno. Phew. El poder Z te permite transmitirle toda tu energía mental a tu Pokémon, así como así que tú acabas de también, también hecho polvo. Solamente podrás usarlo una vez por combate, así que piensa bien cuando hacerlo. Ah, sí Es que por eso Es por eso Por lo que siempre lleva esas pintas, ¿no, profesor? No tiene que quedar sin Se tiene que quedar sin fuerzas para Para abrocharse para los botones ¡Ja, <risas> otra ostras qué cabeza la mía! Se me había olvidado comentarte que le perdí la pista A Lili en la ruta 3 Eli Pintora, ¿te importaría ayudarme a encontrarla? Se me ocurre que Algún sitio donde podría estar Iré a echar un vistazo también Gracias, dividámonos y busquémosla. Sí, pero no sé por qué siempre la encuentro yo. No la encuentran ellos. ¿Dónde está la Lilia? Prueba a usar mi... Mi mapa. Vamos a curar los Poké. Y sobre todo voy a comprobar a ver si mmm, Gunsos, Jungos, Barragunsos, podría formar parte de mi equipo o no. Porque me lo tengo que pensar bastante Ya que Radalaila va a ir a la caja de muertos A ver, que sería... La caja 8, no La caja 8 la tengo yo aquí reservada para los Pokémon que voy a... En un futuro a, a donar Que este es el Lee Pintora, pero de, de, de la otra versión del juego que me comprado también Y claro, puedo meter a Fionitrix otra vez en el equipo Ya que Radalaila está Caput. Entonces como no creo que supere a más de dos cajas Vamos a ponerle a esta caja El nombre de R.I.P La caja de Pokémon moribundos Que aquí en España es D.E.P, de ¿no? Rest in peace D.E.P, de descanse en paz la isla. Va a Rest in Peace. Y tengo que elegir entre el Jungos de nivel 10. Y el Fionitrix. O sea, Kudong. Y Fionitrix. Yo voy a meter Fionitrix. Que es de tipo Villejo. Y otro tipo normal. Yeah. Venga. Este es el que menos nivel tiene, así que lo vamos a mover para el principio, aunque la verdad no. <risa> vamos a meter este al principio. Y no tiene objeto. ¿Tiene ataque de tipo normal? Sí. Vale. Voy a hacer una cosa, a todos, a todos, les voy a poner el cristal Z. Menos a Rockruff que tiene no, hasta el cristal Z. Se lo damos a Adriusito Se lo damos a Annie. Se lo damos a Sailor Se lo damos a Romel, Se lo damos a Fionitrix Y a gato también todo Bueno, todos podrán utilizar El cristal Z Si en algún momento se ven en apuro Pues nada Vamos a seguir el camino... ...que nos ha dado. Y por supuesto, también hay un Pokémon de ruta. Así que... ...el Pokémon de ruta puede... ...volar. A ver si me hace falta alguno volador. Este volador así que... ...volador no, no quiero que sea. ¿Y por qué digo que puede volar? Porque si me meto en la sombrita dice... ...me va a salir un Pokémon volador. Así que vámonos ahí a la hierba. Hola, ¿tú quieres luchar? Los Pokémon tienen habilidades muy dispares... ...y saber cómo emplearlas bien en, en, en combate... ...es la clave para alzarse victorioso. Vale. El entrenador promesa Albert se desafía. Un saludo para todos los Albert... ...el de Operación Triunfo, porque creo que no hay más. Pero bueno, Saidak. Ay, ay, ay. Venga, Adriusito, tú puedes Impartrueno Usa pistola de agua más rápido que yo Coño, otro que quita Impartrueno Eso, eso, cárgatelo de una Muy bien Al final he sido yo quien no había... Uh, no ha sido... Sabido emplear bien las habilidades de los Pokémon en combate ¡Ay, Dios mío! Pues nada Adiós Y bueno, vamos a rezar porque aquí no nos salga un Pokémon de tipo volador Espérate, voy a guardar un poquito porque se me puede apagar la consola y no me da la gana Bueno A la de One, a la de Two, a la de Three Venga, a ver qué Pokémon sale... Y ese será mi Pokémon de ruta. Y es un... Monkey. Pokémon de tipo lucha. ¿Y es macho o es hembra? Es macho. ¡Es macho! Bueno. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sí, le voy a hacer un... Impartrueno, trueno. No creo que me lo cargue. ¡No! Es súper eficaz. No estoy teniendo nada en cuenta los tipos. Es, soy, soy malísimo. Silent soy Nico, venga. ¿Por qué Silent Nico? Porque luche contra... Contra volador y contra fantasma no va a hacer nada. Golpe furia eh. Error No llames a nadie Me cago en todo <ríe> uh, Un monkey. Un manky al 12 pero y también es macho, vale Pues vamos a cargarnos al monkey primero Y vamos contra el manky Segundo Anto quiere prender lanzarroca Ole Le quitamos placaje O le quitamos paga extra Las ah, paga extra no sirve para nada Vamos a quitarle paga extra Mierda, sabe persecución Bueno como veo que no quita tanto Vamos a usar Vendetta Y espero no cargármelo Por Dios eh. Dios, va a usar pre siempre ¿no? Se va a cargar a el Nico Vamos a meter a Romel. ¡No! ¡No! ¡No! ¡Dios silenico! ¿Te has librado de dos? Que no te los crees ni tú, ¿vale? Vamos a usar arañazo Que no creo que se lo cargue Porque solamente sube cuatro niveles Usamos arañazo de nuevo y tiramos una Pokeball como, como si no hubiera mañana. Hostia, golpe karate. Y sí, sé que tengo que donar otro Pokémon. Venga. Pokeball. Haz tu trabajo, por favor. Uno. Dos. Tres. Bien. Así me gusta. Y si prende a nadie, oye. Fionitrix. Quiere aprender picadura. Wow. Pues quitamos disparo de mora. Y que aprenda picadura. Venga. Yo voy eligiendo... A ver quién... ¿Quieres poner un mote? Sí. Vale. Es de un... De un seguidor que también me sigue... Que me sigue desde hace mucho tiempo... Que ahora se llama Programador Punk Pero yo le voy a llamar solo P-Punk Pro-Punk Pro-Punk, Pro-Punk, me gusta ¡No! ¡No! <risa> P es Pro-Punk <risa> Ya cuando llegue a la siguiente isla le cambiaré el mote <risa> Por favor Y no sé si añadirlo al grupo ya, a enviarlo a la caja Vamos a enviarlo a la caja porque siempre me equivoco en eso. En fin. Me voy al centro Pokémon y enseguida vengo. Iba a ir hacia el centro Pokémon y de repente se le iluminaron los ojos aquí a Rotom. Así que vamos a usar a Rotombola. A ver qué nos toca. Esto que... Dos cupones refuerzo. El cupón refuerzo aumenta un nivel... Todas las características de un Pokémon combate Oh, guay Venga, me voy al centro Pokémon Bueno Y aquí es donde yo digo Que Fionitrix Se queda aquí <ríe> Y que viene aquí Don Don Programador Punk Que lo voy a llamar Propunk A partir de ahora Aunque ahí se pegue Pero Propunk Bueno, vamos a empezar desde aquí Voy a hablar con este montañero Que antes no hablé y así podemos luchar contra este Pokémon. Que es un Spiro, me da a mí. Pero... ¡Ay, qué bien! Romel, vas a evolucionar. Está evolucionando al final del capítulo Pero me parece estupendo ¡Romel! ¡Romel! ¡Romel! Os, ¡Oh, es un Torracat Me gusta, me gusta Me gusta más este que el ítem Y que la evolución final O sea, me encanta Torracat Es más, le pondría una, le pondría una piedra no evolutiva pero bueno Aprendes algo No aprende nada Y cogemos Un pico afilado Oye, espérate Pico afilado en el normal está Z Se lo ponemos a A propunk Y el Pico afilado se lo vamos a dar a Silent Nico Para que suba su ataque tipo volador Y como todavía queda un par de minutos Vamos a tirar por aquí Aquí no hay nada Vamos a luchar contra este también Pero primero cojo el objeto <ríe> Otro pico afilado, qué bien <ríe> Luchamos, vamos a luchar para ver qué más Pokémon aparece aquí. Ah, me expiro. Bueno, esto le voy a dar para adelante. Eso iba en versión rápida Y paso por aquí Y yo creo que vamos a terminar el, el día Con un combate contra esta entrenadora Que no sé qué Pokémon tendrá Así que para que Propunk coja un poco más de De experiencia vamos a ponerlo al primero Y vamos a contra la entrenadora Ya Dice, oye, ¿sabías que el tipo De movimiento que usas También es importante, ¿no? No solamente el tipo del Pokémon Claro, it's obvious. Thank you. Venga. Dice. La entrenadora promesa a Celia. Un saludo a toda la Celia. Te desafía. Saca cotoné. Me cago en la mar salada. Tipo planta y tipo hada. Joline. Golpe carácter no Persecución no Pues ¿sabes qué te digo? Un golpe furia Me voy a agotar ¿En serio? ¿En serio? Me vas a, usar? Me a agotar Y encima es más rápido No creo que se lo cargue con el ataque Z Pero bueno Así lo vemos Lo que temo es que un Programador Punk se vaya a morir Y es lo que me faltaba ya ¿Ves por qué está estático? Pues lo moviéndose, sí, tiene más credi credibilidad Aunque no se esté moviendo mmm, a lo largo Venga Vamos a usar Un golpe karate Me va a agotar Cache en la madre Yo encima quita un montón Y golpe karate no le va a quitar nada porque es tipo hada también Vaya porquería. Venga, vamos a usar a Romel. Que Romel sigue siendo todavía solamente tipo fuego. Y se me va a botar, no le va a servir de nada. Y vamos a usar... Eh... Ascuas quitaba 40, Colmillo Igneo 65. Sin duda, Colmillo isnio Ahí estamos, ahí estamos. Muy bien, Romel. Pero Punk no sube ni de nivel. <risa> pues parece que sí lo sabías. ¿Y te cabreas porque lo sé? Tote bobo, pero bueno. Pues nada, por aquí vamos a ir dejando ya el capítulo, espero que les haya gustado, si es así denle like, si todavía no estás suscrito puedes suscribirte aquí abajo a la derecha y por supuesto nos vemos en el siguiente episodio de Pokémon Ultra Sol Nuzlocke. ¡Adiós!